Creo que, que debe ser un consenso transversal entre todas las fuerzas políticas y entre todos los sectores, que el sistema público de salud se tiene que reforzar con muchos más medios y no permitiendo las condiciones de precariedad y de bueno, también de, de menos protección de la necesaria que han tenido los profesionales sanitarios. Al mismo tiempo, nuestro sistema económico a la hora de Dotarse de respiradores para las unidades de cuidados intensivos, de equipos de protección individual no puede depender de mercados especulativos que han puesto a, a buena parte de, de los países de nuestro entorno en una situación muy difícil. La cuarta economía de la zona euro tiene que tener capacidad para fabricar los equipos de protección individual que sean necesarios y para fabricar los respiradores que sean necesarios para nuestras unidades de cuidados intensivos. Tengo información sobre algunas investigaciones que se están haciendo en nuestro país, algunas de colaboración eh, público-privada, de pequeñas empresas que están colaborando con universidades, planteando algunas técnicas absolutamente innovadoras para que nuestro país pueda tener sus, sus propios tests. pero esto de nuevo revela una lección fundamental para el futuro, para reforzar nuestro sistema sanitario, para que nuestro país esté mucho más protegido frente a al fenómeno de, de una pandemia como esta, creo que necesitamos reforzar lo público. La principal lección, de nuevo una lección transversal de esta crisis, es que lo público, lo común, lo que ocupa la primera línea en la defensa del interés general y de todos, no puede estar sometidos a dinámicas especulativas de mercados que han hecho que nuestro país, como todos los países de nuestro entorno, hayan tenido dificultades a la hora de adquirir equipos de protección individual, a la hora de adquirir respiradores para las unidades de cuidados intensivos, a la hora de contar con suficientes, con suficientes test para generalizar las, las pruebas a toda la población, ¿en qué se tiene que basar un gran acuerdo de reconstrucción? En primer lugar hay un mínimo común denominador, que son los dispositivos de protección social de nuestra Constitución. Creo que todos deberíamos estar en eso, independientemente de nuestras ideas. Defensa del interés general y defensa de los dispositivos que protegen lo común, los derechos sociales, como elementos fundamentales para dar eh, pasos adelante como país, dando una respuesta de país. En segundo lugar, Unión Europea. Lo que está diciendo España, lo que está diciendo Italia, lo que está diciendo Francia, lo que está diciendo Portugal. ¿La Unión Europea será solidaria o no será? La Unión Europea, para ser una referencia geopolítica de la democracia, de la defensa de los derechos humanos y de la base material de la democracia, que son los derechos sociales, tiene que asumir que la solidaridad es la condición de posibilidad de la propia existencia de la Unión, desde el egoísmo, desde pues, las posiciones de Estados como el holandés ha sido y ha actuado como un paraíso fiscal en los últimos tiempos, como le decía el primer ministro de, de Portugal, eso no es compatible con los valores europeos. En tercer lugar, una apuesta por la reconstrucción económica que asuma bueno, pues que nuestro país, como cuarta economía de la zona euro, no puede depender exclusivamente de de los sectores económicos que han sido hegemónicos en España en las últimas décadas, el sector inmobiliario o el turismo. El turismo siempre va a existir en España, va a ser fundamental, vamos a tener que protegerlo, pero nuestro país tiene que diversificar su producción, tiene que producirse una transición ecológica en los términos en los que ya habíamos apuntado, pero que creo que en este momento es evidente que toca acelerar como proyecto de país. Hay que apostar por las renovables, hay que apostar digamos, por un siglo XXI en el que nuestro país supere sus debilidades estructurales consecuencia de una división del trabajo europeo que colocaron a nuestra patria en una, posición, en una posición subalterna. Creo que sobre la base de esos ejes podemos construir como país, como país diverso y enormemente complejo, un futuro en el que estemos mucho más protegidos para defender lo público, para defender lo común, que se revela en estas situaciones de emergencia pues como, pues como la esencia que da sentido a un país como el nuestro. Cuando se produce una situación como esta, la ratio deuda PIB eh, cambia y hay dos maneras de asumir eso, con un papel protagonista del Estado con políticas fiscales expansivas o asumiendo que la crisis va a tener una forma de L y que... Digamos, se va a perjudicar la situación de todo el mundo. Por poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. El ingreso mínimo vital que hemos logrado ya eh, sacar adelante, comprometernos a que en mayo va a estar. ¿Esto es una medida de justicia social? Sí. ¿Pero es una medida de eficiencia económica? Claro. Porque ¿qué es lo que va a hacer la gente eh, con ese dinero? gastárselo En España, la gente que está en una situación vulnerable no puede ahorrar, por lo tanto, esa intervención pública lo que hace es mantener unos mínimos niveles de demanda que son imprescindibles para que las empresas, tanto las grandes, las pymes como las pequeñas y como los autónomos puedan seguir facturando. Independientemente de la ideología de un gobierno en una situación de crisis como esta, como ha revelado todas las experiencias históricas del siglo XX y también la experiencia de la crisis de 2008 y hay que recordar lo que hizo la Reserva Federal en los Estados Unidos, lo único que se puede hacer, lo sensato que se puede hacer, son políticas de expansión fiscal que puedan asegurar unos mínimos niveles de demanda como condición de posibilidad de la recuperación económica. Confundir los deseos y las obsesiones de Aznar con una política viable de país, creo sencillamente que, que no es serio. Con respecto al Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, no soy ingenuo y, y escucho lo que dicen, pero mi obligación como gobierno es seguir tendiéndoles la mano, quizá sugerirles que escuchen a, a De Guindos y quizá sugerirles que dejen de perseguir a, a Vox. Creo que si el Partido Popular se queda fuera de la Constitución, como de hecho están haciendo, si siguen compitiendo, por decir la barbaridad más grande al gobierno, si entran, si continúan en esa competición por ver quién es más de extrema derecha con Vox, bueno, creo que, que será una pena que se queden fuera de los acuerdos de reconstrucción de país, porque es evidente que, que ese acuerdo de país es una exigencia social y que eso implica que en el gobierno reconozcamos que no somos autosuficientes. Creo que si nos ensimismáramos, si pensáramos que, que el gobierno de coalición de Unidas Podemos con el Partido Socialista eh, puede hacerlo todo sin hablar con los sindicatos, sin hablar con la sociedad civil, sin hablar con los empresarios, sin hablar con otras fuerzas políticas que representan a muchos ciudadanos, estaríamos cometiendo un error a la hora de afrontar una situación de emergencia. Y aquí es donde hay muchos elementos del constitucionalismo social, muchos elementos que nos dejaron las generaciones anteriores, hace 40 años, precisamente para afrontar situaciones como estas, que entran en valor. La Constitución en España se ha utilizado en los últimos años como una suerte de arma arrojadiza, pero se leía poco. Y cuando de pronto la leemos... Y descubrimos cómo protege el derecho a la vivienda, cómo protege la redistribución a través de un sistema fiscal progresivo, cómo protege a los consumidores, cómo protege el derecho al salario, cómo protege a los pensionistas y cómo protege finalmente la base material del patriotismo, que es la defensa del interés general, creo que es sensato convocar a todo el mundo, independientemente de la posición ideológica o la posición crítica que tenga cada uno, en torno a lo que nos une a todos. Es una evidencia que la ratio deuda PIB va a cambiar por completo y que vamos a tener niveles de deuda con respecto al PIB mucho más altos. Ojo, que a nadie se le olvide que gobernando Mariano Rajoy en España la deuda llegó prácticamente al 100% del PIB. Pero en este momento todo el mundo reconoce que esa ratio va a cambiar y por lo tanto podemos hacer dos cosas. No hacer nada, con lo cual tendremos una crisis en forma de L. ¿Qué quiere decir en forma de L? digamos, un nivel de vida muchísimo peor para todo el mundo, para trabajadores y para empresarios, o podemos intentar que la curva tenga forma de V o forma de U. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Asumir que la prioridad fundamental es, primero, salvar vidas y, en segundo lugar, dar seguridades de tipo social, dar garantías sociales a la gente para mantener el consumo, porque la condición de posibilidad de la recuperación económica es que se pueda mantener la actividad y para proteger tanto a empresarios como a trabajadores, como a sectores subalternos que necesitan llenar la nevera, las recetas son evidentes y hay un consenso entre los economistas que proceden de diferentes escuelas. Por lo tanto, ahora hay que gastar lo que sea necesario para salvar vidas. Hay que gastar lo que sea necesario para mantener el consumo y para evitar el cierre de empresas. Hay que gastar lo que sea necesario para afrontar como país con garantías la recuperación económica, que es lo único que nos va a permitir tener un futuro. Y esto ya es un consenso transversal. Los que todavía digamos, siguen encastillados en posiciones sectarias, creo que poco a poco van a ir entendiendo y basta estudiar historia para saberlo, lo que significa hacer política y lo que significa responsabilidad de Estado en un contexto histórico como este, simplemente viendo experiencias que se han dado en el, en el siglo XX y ver lo que han planteado países eh, con gobiernos que poco nada tenían que ver con la izquierda. El New Deal que se ha vuelto a, a poner de moda como objeto de estudio en los últimos, en los últimos tiempos, es una expresión pues, más que clara de lo que hay que hacer cuando se produce una situación de crisis de estas dimensiones. La normalización de la mentira, la normalización del bulo, la normalización del insulto, la normalización del odio, como instrumentos políticos cotidianos de la ultraderecha política y mediática, Creo que es algo que toda la ciudadanía ve y que está provocando escándalo en sectores que hasta ahora habían sido enormemente tolerantes con estos fenómenos políticos que amenazan la democracia, que amenazan los valores constitucionales, que amenazan nuestra patria. Y no es un fenómeno solamente de España. Lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, lo estamos viendo en muchos países europeos. Que la ultraderecha política y mediática es una amenaza frente a la democracia, frente a lo público, frente a lo común, creo que es una evidencia y todos los demócratas, independientemente de, de nuestras ideas, creo que debemos trabajar para que el horror, los monstruos que ya conocimos en el siglo XX, no vuelvan. Creo que nuestro gobierno debe trabajar con el gobierno francés, con el gobierno italiano, con el gobierno portugués, para defender las bases materiales de la Unión Europea. Y eso tiene mucho que ver con el constitucionalismo antifascista de posguerra. Una de las bases fundadoras del proyecto de la Unión Europea fue un tipo de constitucionalismo que aparece en la Constitución italiana del 48, en la ley fundamental de Bonn, que son en buena medida inspiradoras de los aspectos más avanzados de la Constitución del 78. La Constitución del 78 fue la expresión de una correlación de fuerzas como cualquier Constitución. Pero sus partes más avanzadas se inspiran bueno, en algo que ocurrió en, en Italia y en Alemania, pero no ocurrió en España. Y es que la guerra contra el fascismo la ganaron las fuerzas democráticas y populares, a diferencia de lo que ocurrió en, en nuestro país. Y aunque en España llega tarde, terminan llegando los vientos de, digamos, de ese constitucionalismo social. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como gobierno? Tender la mano y trabajar conjuntamente con otros gobiernos, como el italiano, como el francés, como el portugués, y no solo para defender las bases materiales de la democracia, que son los derechos sociales y la defensa de lo común y de lo público. Y creo que esto cada vez eh, crece más como, como un consenso. Eh, en Europa no puede haber paraísos fiscales. En Europa no puede haber insolidaridad. Europa no puede asumir una división del trabajo que nos obligue a los países del sur a ser pues, una suerte de mano de obra barata para los intereses del norte. Si somos federalistas europeos, si somos europeístas, es porque esa Europa tiene que ser una referencia de los derechos sociales, de los derechos humanos, de la democracia. Todos los demócratas debemos estar muy preocupados por eso, en unas sociedades, además, donde el desarrollo de la tecnología facilita dispositivos de control social que, que, son potencialmente, que pueden potencialmente vulnerar eh, las libertades individuales y, y los derechos. Aquí, digamos, ponderar la necesidad de, de proteger a la salud de un país entero, de sociedades enteras, con la protección de, de los derechos individuales, creo que es evidente que es enormemente, que es enormemente complejo, complejo. Yo aquí lo que quiero poner en valor es el enorme compromiso. La inmensa mayoría de los ciudadanos no necesitan un policía que les obligue a quedarse en casa. Se quedan en casa porque saben que quedarse en casa representa salvar vidas. Esa tiene que ser la grandeza de las sociedades democráticas avanzadas, el que no haga falta mecanismos de, de coerción para que, para que la gente entienda que en determinadas circunstancias excepcionales tiene que hacer renuncias. Me quedo con eso. Yo me siento mucho más cómodo en el lenguaje de los cuidados. Si hay un uniforme que nos está representando a todos es la bata blanca. Y entiendo que hay paralelismos, digamos, paralelismos fundamentalmente para entender la crisis social y económica con, con una economía de guerra, a mí me gusta más el lenguaje que dice vamos a cuidar que el lenguaje que dice vamos a aniquilar al enemigo. Me gusta más cuando, cuando se reconoce que la primera línea del, digamos, de de hacer frente al virus, son profesionales sanitarios, son trabajadores de la limpieza, son médicas, son enfermeros, que cuando digamos, se presenta esto como si fuera una guerra contra, contra otro ejército convencional. Y tengo la sensación de que, de que la mayor parte de la gente lo entiende así. Yo me siento más cómodo cuando se habla de, de cuidar, cuando se habla de atender, cuando... Bueno, pues lo que ha representado en términos históricos ese trabajo invisible de, ese trabajo invisible de los cuidadores y sobre todo las cuidadoras, pues se reconoce como lo fundamental en, en un momento como este, pero bueno, ahí digamos que cada uno tiene su estilo.